Para los que se encuentran enfermos, los que están privados de libertad o los que por la distancia no pueden asistir a la celebración eucarística, el arzobispado de Corrientes llega a sus hogares para compartir juntos el misterio de amor más grande regalado a los hombres. La Santa Misa, dispongámonos a vivirla. Bienvenidos hermanos, quinto domingo de cuaresma. Queridas familias, en este quinto domingo de cuaresma damos inicio a la última semana antes de la Semana Santa de este tiempo de preparación y renovación profunda de nuestras vidas que debe llevarnos a caminar junto a Cristo cargando la cruz morir con Él y poder así resucitar con Él en la Pascua Esta celebración es transmitida desde la parroquia San Roque de Montpellier, presidida por su párroco, Martín Manedi. Iniciamos la Santa Misa de pie y cantando. <música> parte de Dios Padre y de Jesucristo que nos amó y nos purificó de nuestros pecados con su sangre, gracia y paz a todos ustedes. Damos gracias a Dios por celebrar en familia y en comunidad este último domingo de cuaresma, y le pedimos al Señor que derrame su Espíritu en nuestras vidas y nos traiga a la vida en todas aquellas situaciones en las que cotidianamente encontramos a la muerte. Por eso, la primera situación de la que debemos salir y tener vida es del pecado. Le pedimos a Jesucristo que es su vencedor que nos abrace con su misericordia para morir al pecado y resucitar a una vida nueva. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que resucitaste para nuestra justificación, Cristo ten, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Tú que no quieres la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Acercamos al altar las oraciones de tantos hermanos que han enviado sus intenciones a través de los mensajes de texto Hoy las tenemos presente junto a los que están enfermos o necesitan que recemos por ellos. Oremos. Señor y Dios nuestro, te rogamos que tu gracia nos conceda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 Lectura de la profecía de Ezequiel Así habla el Señor, yo voy a abrir las tumbas de ustedes, los haré salir de ellas y los haré volver, pueblo mío, a la tierra de Israel. Y cuando abra sus tumbas y los haga salir de ellas, ustedes, mi pueblo, sabrán que yo soy el Señor. Yo pondré mi espíritu en ustedes y vivirán, los estableceré de nuevo en su propio suelo. Y así sabrán que yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Señor se encuentra la misericordia. En el Señor se encuentra la misericordia. Desde lo más profundo te invoco, Señor. Señor, oye mi voz. Estén en tus oídos atentos al clamor de mi plegaria. En el Señor se encuentra la misericordia. Si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá subsistir? Pero en ti se encuentra el perdón para que seas temido. En el Señor se encuentra la misericordia. Mi alma espera en el Señor, y yo confío en su palabra. Como el centinela espera la aurora, espera Israel al Señor. En el Señor se encuentra la misericordia Porque en Él se encuentra la misericordia y la redención en abundancia Él redimirá a Israel de todos sus pecados En el Señor se encuentra la misericordia Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, los que viven de acuerdo con la carne no puede agradar a Dios, pero ustedes no están animados por la carne, sino por el Espíritu, dado que el Espíritu de Dios habita en, usted, en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo... No pueden ser de Cristo, pero sí Cristo vive en ustedes. Aunque el cuerpo sometido a la muerte a causa del pecado, el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús habita en ustedes, el que resucitó a Cristo, Jesús también dará vida a su cuerpo mortal, por medio del mismo Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Amén. Señor. Habla, Señor. Resurrección y la vida, el que cree en mí no morirá jamás, dice el Señor. Habla, Señor, habla, Señor que el, el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Les anuncio la buena noticia de Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Había un hombre enfermo, Lázaro de Betania, del pueblo de María y de su hermana Marta. María era la misma que derramó perfume sobre el Señor y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el que estaba enfermo. Las hermanas enviaron a decir a Jesús, Señor, el que tú amas está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo, Esta enfermedad no es mortal, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando yo que éste se encontraba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Después dijo a sus discípulos: Volvamos a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco los judíos querían apedrearte y quieres volver allá. Jesús le respondió: ¿Acaso no son doce las horas del día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza, porque la luz no está en él. Después agregó, nuestro amigo Lázaro duerme, pero yo voy a despertarlo. Sus discípulos dijeron, «Señor, si duerme, se sanará». Ellos pensaban que hablaba del sueño, pero Jesús se refería a la muerte. Entonces le dijo abiertamente, «Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí, a fin de que crean, vayamos a verlo». Tomás, llamado el mellizo, dijo a los otros discípulos, Vayamos también nosotros a morir con él. Cuando Jesús llegó, se encontró que Lázaro estaba sepultado desde hacía cuatro días. Betania dista de Jerusalén, solo unos tres kilómetros. Muchos judíos habían ido a consolar a Marta y a María por la muerte de su hermano. Al enterarse de que Jesús llegaba, Marta salió a su encuentro mientras María permanecía en la casa. Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero yo sé que a una hora Dios te concederá todo lo que le pidas. Jesús le dijo,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 Sí, Señor, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Después fue a llamar a María, su hermana, y le dijo en voz baja, el Maestro está aquí y te llama. Al oír esto, ella se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús no había llegado todavía al pueblo, sino que estaba en el mismo sitio donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban en la casa consolando a María, al ver que ésta se levantaba de repente y salía, la siguieron pensando que iba al sepulcro para llorar allí. María llegó a donde estaba Jesús y al verlo, se postró a sus pies y le dijo... «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Jesús, al verla llorar a ella y también a los judíos que acompañaban, conmovido y turbado, preguntó, «¿Dónde lo pusieron?» Le respondieron, «Ven, Señor, y lo verás». Y Jesús lloró. Los judíos dijeron cómo lo amaban, pero algunos decían, este que abrió los ojos al ciego de nacimiento, ¿no podía impedir que Lázaro muriera? Jesús, conmoviéndose nuevamente, llegó al sepulcro que era una cueva con una piedra encima y dijo quiten la piedra Marta, la hermana del difunto, le respondió Señor, huele mal ya hace cuatro días que está muerto Jesús le dijo no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios entonces quitaron la piedra y Jesús Levantando los ojos al cielo, dijo Padre, te doy gracias porque me oíste Yo sé que siempre me oyes Pero lo he dicho para que esta gente que me rodea Para que crean que tú me has enviado Después de decir esto, gritó con voz fuerte Lázaro, ven fuera El muerto salió con los pies Y las manos atados con vendas Y el rostro envuelto en un sudario Jesús les dijo Desátenlo para que pueda caminar Al ver lo que hizo Jesús Muchos de los judíos que habían ido a su casa A casa de Marta Creyeron en él Palabra del Señor. Como anunciábamos al comienzo de nuestra celebración, estamos transitando el último domingo de esta cuaresma, iluminados por el mensaje del Santo Padre, cuando nos decía que, que caminemos juntos, ¿eh? como así habían sido llamados en la transfiguración Pedro, Santiago y Juan, que siempre Dios nos llama a, a caminar juntos en el seguimiento de Jesús. Y hoy nos encontramos con esta página del Evangelio que, que nos llena de esperanza, ¿no? que nos llena de esperanza. Sobre todo en la primera parte podemos descubrir la humanidad de Jesús, sintetizada en el versículo más corto de la vida de la Biblia que Jesús lloró. ¿Por qué digo la humanidad? ¿No? Porque acá está escondido cómo nosotros podemos hacer que Dios ponga vida en todas aquellas situaciones de muerte que nos toca transitar. Jesús se amiga con la hermana muerta humanamente la abraza, la acoge en su corazón. El texto es muy exquisito en mostrarnos todos los detalles. Jesús ora por su amigo enfermo, ora más profundamente y comparte la oración con aquellos que estaban con él cuando ha muerto se encuentra con los familiares, recibe su dolor y les muestra un camino distinto, que es el, el camino de la fe. Esta pregunta de Jesús, que a la vez es punzante, Descubre a la persona que es su interlocutor ¿Crees esto? La fe que necesitamos para dar respuesta a nuestra propia vida Y que Dios pueda obrar Es a través de ella que le abrimos la puerta de nuestra vida Para que Dios entre con el poder de su espíritu y pueda resucitarnos, y a través nuestro pueda resucitar esas situaciones de muerte con las que nos encontramos. Eso es lo primero, entonces. Un Jesús muy humano, que entiende la humanidad, abraza la enfermedad y la muerte para, poderla hacerla, para poder hacerla objeto de su misericordia. Y lo segundo, tal vez la revelación más grande que encontremos en el Evangelio como respuesta a lo que escuchábamos en el bautismo de Jesús y en la transfiguración. Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puesta mi predilección, escúchenlo. Escuchábamos como voz de Dios sobre Jesucristo. Y ahora la respuesta, que tal vez esta oración Jesús la hizo mil veces, pero solo San Juan y en este lugar nosotros podemos ser testigos de esto. Padre, te doy gracias porque me oíste. Padre, te doy gracias porque me oíste. Jesús es el intercesor ecuánime de los hombres ante Dios. Este diálogo nos da la pauta de que Dios no, sal, no solo está de nuestro lado. Padre, te doy gracias porque me oíste, porque me escuchaste, siempre me escuchas. No solo nos muestra que Dios está de nuestro lado, sino también que va a obrar de nuestra parte que siempre va a obrar de nuestra parte por eso la resurrección a la vez que es un motivo de esperanza es una confirmación de la acción de Dios sobre nuestra vida la salvación y un modo de enseñarnos a estar en comunión si tenemos un mismo Padre, es porque somos hermanos. Y ahí se da esta riqueza de que reconociéndonos hermanos, caminemos juntos hacia la vida eterna. Esta enfermedad no es de muerte, sino que es para mostrar la gloria de Dios. Fíjense qué significativo es el pedido de sanación de la hermana de Lázaro el que tú amas está enfermo y te necesita a veces cuando rezamos lo hacemos mucho desde el yo, yo, yo ¿eh? en nuestra súplica el evangelio de hoy nos enseña cómo rezar y cómo confiar de todas maneras, nos enseña desde los que son damnificados como de aquel que puede darnos la salvación y la sanación. Cuando nosotros recemos pongámonos en el lugar del que está sufriendo y a la vez en el lugar de quien puede sanarlo. Esas dos cosas le dice la hermana de Lázaro a Jesús cuando le manda a decir, el que tú amas está enfermo. Se pone en el lugar de Jesús, es su amigo el que está enfermo. Y se pone en el lugar de Lázaro, mostrándole su realidad. La verdad es que este texto... Aparte de ser muy rico en la pintura que nos hace de la realidad en torno a la enfermedad y de la muerte y el poder que Dios tiene para sanarnos y salvarnos, nos ayuda a que nosotros podamos profundizar nuestra relación con nuestros hermanos y con Dios a través de la oración. Siempre debemos orar. En cada circunstancia y por toda situación, toda ocasión, es oportuna para orar, para dar gracias, para suplicar, para bendecir, para interceder. Por eso tengamos presente esto, ¿no? por un lado, abrazar con nuestra humanidad la realidad, de tal manera que le posibilitemos a Dios por la fe traer vida y esperanza a esa situación y por otro lado la confianza certera en Dios la confianza certera en Dios como Jesús cuando le pide algo al Padre no solo no duda sino que por otro lado cree que el Padre lo va a hacer. Padre, gracias porque me oíste. Tú me escuchas siempre. ¿no? Que esto resuene en esta semana para que podamos entrar a la Semana Santa alabando, bendiciendo y glorificando a Cristo Rey en nuestras vidas de tal manera que el gozo de la resurrección impregne de tal manera que nos decidamos a caminar juntos este camino de salvación que siempre nos da misericordia y vida eterna. Que así sea.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 al acercarse la solemnidad de la Pascua, oremos con más insistencia a Dios para que todos nosotros, la multitud de los bautizados y también el mundo entero, nos preparemos a participar dignamente de este sagrado misterio. A cada intención respondemos, «Te suplicamos, Señor». Te suplicamos, Señor. Por la Iglesia, para que encontremos en ella la fortaleza necesaria y seguirte hasta la vida eterna, oremos. Te suplicamos, Te suplicamos Señor. Por el Papa, los obispos y sacerdotes, para que escuchemos a través de ellos la Palabra de Cristo que nos llevará a la salvación. Te suplicamos, Te suplicamos Señor. Señor. Por nuestra patria, para que todos nos liberemos de aquello que nos esclaviza y siguiendo a Jesús, podamos construir una nación que viva de acuerdo con los valores del Evangelio. Te suplicamos, Te suplicamos Señor. Señor. Por los hermanos que han enviado mensajes por los directivos y personal de los distintos medios audiovisuales que generosamente ceden el espacio para esta transmisión y por nosotros, concédenos la gracia de ser fieles al mandato de Jesús. Te suplicamos, Señor. Como todos los cuarto domingo de cada mes, eh, las parejas que los deseen, pueden renovar su consentimiento matrimonial. Invitamos a cada una de las eh, familias que están viendo eh, la misa y participando de la Eucaristía Dominical, que estén juntos, y eh, que puedan también unir sus manos, mirarse a, a los ojos, eh, se tomen de la mano, que miren, se miren a los ojos, eh, y quieren seguir amándose y respetándose durante toda la vida, que el Señor les conceda la gracia de ver felices a los hijos de sus hijos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ten misericordia, Señor, de tu iglesia suplicante, y atiende a quienes vuelven hacia ti sus corazones, para que al celebrar tus misterios gocen siempre de tu ayuda. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. sacrificio nuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio, para la oh, alabanza Dios. y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Escucha Dios Todopoderoso y por este sacrificio purifica a estos hijos tuyos que has iniciado la fe cristiana.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 Él como hombre verdadero lloró la muerte de su amigo Lázaro y como Dios eterno lo resucitó del sepulcro. Compadecido de nosotros los hombres por estos santos misterios nos lleva a la vida nueva. Por él adoran tu grandeza los coros de los ángeles y se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces cantando tu alabanza. Santo, Santo, Santo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 Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman.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 Inunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que vuelva. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo,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 Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, movidos por ese espíritu, digamos, con fe y esperanza.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 la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Porque vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Jesús esté ahora y siempre con ustedes y con, con tu espíritu. espíritu como hijos de Dios intercambiemos ahora un signo de comunión fraterna invitados a su mesa sí, Señor, no, no estoy soy digno, digno de, de que entres en mi casa, casa pero una palabra tuya bastará para sanarme de mí según tu voluntad, dame tu amor y gracia y eso me basta, pues no necesito ninguna otra cosa. Amén. que podamos contarnos siempre entre los miembros de Cristo, cuyo cuerpo y sangre hemos recibido. Que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Demos gracias a Dios por todos los que han preparado y hacen posible esta Eucaristía especialmente para nuestros hermanos imposibilitados de estar en la celebración eucarística dominical en el templo, ya sea por enfermedad o por otras situaciones, como puede ser el trabajo. ¿no? Y le agradecemos también a toda la familia de San Roque, la familia de la catequesis y especialmente a los chicos de confirmación que han querido acompañarnos en esta eucaristía. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Padre, bendice a tu pueblo que espera en tu misericordia y concédele que obtenga lo que desea por tu inspiración. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. llegue a sus familias y amigos. Sanen ustedes a los que están enfermos, y permanezca para siempre. Amén. Amén. Alegres y cantándole a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, vayamos en paz. Dimos gracias a Dios. Gracias a Dios. de la Palabra, ¿no? Quienes habla, ya o sea, nos conocemos, pero viene bien conocernos eh, siempre, ¿no? El Padre Horacio de la Silva, párroco de San Roque. En este día vamos a encontrar un hecho muy puntual del Evangelio, digamos, ¿no? Su amigo Lázaro, el, Jesús tenía un gran, un gran amigo, era Lázaro, ¿no? Eh, María y Marta, sus hermanas. Eran muy amigos los cuatro, Siempre recurría a, a Jesús, recurría a esa casa, la visitaba, compartía, y Lázaro muere, ¿Sí? muere y, bueno, como todos nosotros vamos a morir, ¿no? Y las hermanas, Marta y María, y Marta especialmente muy preocupada porque su hermano había muerto, ¿no? Y pues recurre a su gran amigo Jesús y le dijo, ¿cómo no estuviste acá? Mi hermano no hubiera muerto, dice, ¿no? Pero Jesús le dice, tu hermano no murió. ¿Tú crees en la resurrección? Sí creo. Y tu hermano va a resucitar. Sí, va a resucitar el último día, ¿no? O sea, aquí la fe es esta, creer en Dios, en su Hijo, que Él nos puede resucitar ya. No solamente en la, en la vida futura, ya nos puede resucitar. Y vaya que necesitamos que nos resucite. Cada día, ¿no? Cada día que amanecemos, que... Que, que nos despertamos, ¿eh? resucitar con Dios, resucitar a una nueva vida. Necesitamos, estamos muy oscuras en nuestro mundo. Por eso le vamos a pedir a, a Lázaro, a Marta María, muy amigo Jesús, que nos conceda esta gracia de resucitar a una vida nueva, totalmente nueva, con defectos y virtudes como tenemos todos, pero siempre, siempre en Cristo Jesús. Y su Madre María. ¿no? Realmente tengan usted una hermosa jornada. Que Dios lo bendiga. Será hasta la próxima en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para la próxima celebración puedes enviar tus intenciones al número de WhatsApp 379-508-7429.